Hay un dicho que dice, el que se acuesta con niños amanece mojado. Y esta es una de las casualidades que suelen pasar. Está bien cuando uno escucha rumores por ahí que dicen, no, es que este hizo un mal negocio. O este salió salpicado en este problema. Pero no es casual cuando vemos las cosas que pasan y aparece Maduro o alguno de la cúpula de Maduro aparece untado en esos Negocios no muy limpios, sino más bien como turbios. Caso casual lo de Alex Sap, que sabemos que está investigado por ocho países más y todos están conectados a empresas que están vinculadas a Venezuela y están vinculadas al chavismo. Entonces no es casualidad. Y aquí desafortunadamente sale el dicho, dime con quién andas y te diré quién eres. Y a veces... Uno escuchando de que tiene mala fama y toda esa más sin embargo, mete uno el hocico y pasa lo que pasa. Esta es una de las cosas por las cuales uno tiene que saber con quién negocia. Y este es el caso fehaciente de Dime con quién andas y te diré quién eres. La historia oculta detrás de las gotas milagrosas, ustedes se acuerdan, las gotas um, carbativir? que decía Nicolás que echaban cuatro goticas debajo de la lengua y listo y que habían curados del COVID. Pues aquí hay una historia oculta detrás de las gotas milagrosas que Nicolás Maduro anunció como cura contra el COVID-19. Recordemos que en pleno furor del COVID, Maduro había pedido tomarlas con fe. Y bueno, esa parte no la refuto porque lo que se hace con fe se puede lograr. Pero lo que casi nadie sabía es que las personas que financiaron el Carbativir, habían sido detenidos por la Dirección General de Contrainteligencia Militar. Aquí hay un entramado raro. Maduro para el 14 de octubre del 2020 dijo que las gotitas milagrosas van directo para que te la tomes con fe. El cuerpo te queda fino, te elimina del COVID-19. Eso sonaba muy bonito. Parece ser que tenía mucha fuerza por el entramado que se forma aquí. Ahora lo que encontramos... Fue la oculta historia sórdida que llevó a que tres semanas después los que financiaron el karma tibir fueran detenidos por la Dirección General de Contrainteligencia Militar de GECIN. Luego Maduro el 24 de enero del 2021 anunciaba formalmente la presentación de las llamadas gotas milagrosas. Ojo, miren ustedes el tiempo. A la pareja Campos Alvarado y Sánchez Machuca ya le habían quitado la propiedad intelectual del producto y solo aparecía el ingeniero químico Raúl Antonio Ojeda Rondón que viene a ser la joyita pues de la corona de la que se está investigando y la que deja aquí un rastro bastante grande. La pareja Jean y Nerimar para el primero de mayo del 2020 creyeron que harían el negocio de su vida cuando Raúl Ojeda Rondón les propuso la sociedad del Carbativir. Él les manifestó que necesitaba recursos para financiar ese proyecto científico Y que no tenía un socio que lo financie porque nadie creía en él ¡Ojo! Uno a veces ve las cosas y uno a veces se hace el pendejo Y esto les pasó a ellos cuando él mismo lo dice Nadie cree en él porque esto sí le creyeron Vieron un buen negocio pero desafortunadamente uno tiene que saber quién tiene al lado y vuelvo y digo, resalta el, el dicho de dime con quién andas y te diré quién eres. Ahí empezó la historia que mantiene en la cárcel a la pareja y sentenciados a cuatro años de prisión, según relata un familiar cansado de callar. Aquí comienza una historia que es para uno, mejor dicho, ponerse a pensar. ¿eh? Negociar con bandidos es cosa seria. Y más cuando los bandidos tienen el poder y mandan... Los hilos desde arriba es para pensarlo Esto es interesante pero antes los invito a que se suscriban a nuestro canal Le den like, activen la campanita de notificaciones Y compartan con todos sus amigos en las redes sociales Háganos saber sus comentarios porque gracias a ustedes Seguimos aquí dando lora Y seguimos siendo los número uno Los chismosos del paseo Como cosa casual, ahora eso aparece por obra y gracia A nombre del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas Por sus siglas I.V y el ministerio de ciencia y tecnología el mismo estado les quitó a Jin y a neymar y a nerimar la propiedad intelectual para su familia es increíble lo que ocurrió el 17 de noviembre del 2020 cuando nerimar sánchez la presionaban para que renunciara a los derechos de la marca y que vendiera sus acciones ojo aquí comienza una, una presión psicológica aparte de que los meten a la cárcel sobre qué caución o sobre qué delitos no se sabe primero los mantuvieron incomunicados mientras les decían que podían conseguirles una medida cautelar porque tiene control sobre el ministerio público y el tribunal que lleva su causa allí lo presionaron para que renunciara a la condición de presidente de la empresa a favor de su socio o sea ellos entran a participar pero cuando se crece el enano entonces ahí aparecen los herederos aquí hay algo delicado y ellos tienen abogados pero el tribunal de terrorismo lo que te dicen claramente es que el juez no es autónomo para decir quien decide está arriba blanco es gallina lo pone se frita y se come y no es precisamente un maduro saquen ustedes sus conclusiones para ese entonces jim y nerimar solo tenía en avance la adaptación de un medicamento natural con propiedades altamente curativas ellos aportan para la fase 1, la fase 2 y seguían la fase 3 él solo llamaba para pedir y se costeaba todos los gastos la familia en vista de tanta arbitrariedad denuncia y habla de quiénes son esa pareja tienen cuatro hijos menores de edad, dos de ellos apenas de 4 y 6 años de edad víctimas de esta situación porque los han separado de sus padres ahora condenados a cuatro años de prisión por las ambiciones de nada menos y nada más de esa joyita que apareció algún, en algún momento como científico el señor Raúl Antonio Ojeda Rondón el contrato Laboral de Confidencialidad y Exclusividad entre Ojeda Rondón y la Sociedad Mercantil Miami Custom en Accessories, CIA Identificada con el Registro de Información Fiscal RIF número J-29606828-3 Representada en ese acto por Sánchez Machuca Las partes acuerdan, ojo a esto porque esto tiene una trama bastante interesante las partes acuerdan el 10 de septiembre del 2020 la compra de las acciones de la empresa Miami Customs and Asesores, CIA, y le cambian el nombre a Laboratorio Farmacológico de Venezuela, Lagfarben, quedando como propietarios Ojeda Rondón con el 50% de las acciones y jean Fran Campos Alvarado el 50% restante según consta el registro mercantil. Hasta ahí, Aparece y todo indica que va en un orden Luego el 14 de septiembre del 2020 Oígase bien, cuatro días después Firman un convenio de cooperación interinstitucional Entre el Ministerio de Poder Popular para la Ciencia y Tecnología Y Laboratorio Farmacológico de Venezuela, C.I.A Cuyo objeto era profundizar específicamente La fase 3 del ensayo clínico del antiviral Carbativir Vuelvo y digo, hasta ahí parece todo perfecto. El Ministerio de Ciencia y Tecnología le entregan a Campos Alvarado 180 mil euros en efectivos correspondiente a la solicitud de desembolso del 1 de octubre del 2020, correspondiente al proyecto de desarrollo de la fase 3 del ensayo clínico del antiviral denominado carbatívil Según acta de entrega de efectivo en la cadena de custodia de la DGCIN tienen 92 mil 800 euros pero no permitieron que los abogados tengan acceso a las facturas de las pruebas de laboratorios que le realizaron a los pacientes que formaban parte del proyecto antiviral amigos cercanos y familiares se han enterado ahora que cuando secuestran a jim y a su esposa el capitán oígase bien el capitán santiago de la dg sin sacó a nerimar de la celda y la amenaza para que le firme una carta donde ella renunciaba a sus derechos sobre la marca del carbatívil. Porque de lo contrario, oígase bien hasta dónde llegaron Porque de lo contrario sufriría las consecuencias Ella se negó y alias Santiago le dijo Tú eres arrecha o qué te pasa Me vas a poner condiciones, piensa en tus hijos Nerimar, porque no los volverás a ver Después sacó a Jean de su celda para que la convenciera de firmar Pero él se negó mira hasta dónde llegaron, mira el, el, el poder mal manejado hasta dónde puede llegar, la ambición, nunca habíamos querido decir nada porque ellos se han sentido coaccionados, además que han visto tratos crueles e inhumanos como torturaban a otras personas que estaban detenidas en la misma celda, las sacaban, las torturaban y las regresaban ensangretadas, adoloridas, sin comida y sin agua. La familia relata que el 8 de noviembre del 2020 funcionarios de la Ejecin, a la orden del teniente coronel Alexander Granco Arteaga detienen y secuestran a Jean y a Nerimar. Ocho días después, el 16 de noviembre los presentan ante el tribunal por presuntos delitos de peculado doloso propio según el artículo 54 de la ley contra la corrupción. Vuelvo y digo, blanco es, gallina lo pone, se frita y se come y no es precisamente un maduro, es un huevo. Ahí les dejo esa perlita. Hasta una próxima oportunidad.